Ya, ya Chucky, vete. No. Chuki, ya no me toques, Chuqui. ¿Por qué corre, Chucky? Me está dando miedo, Chuki. No temas. Chuki, no me toques la pelenga, Chuki. Ya. No, Chuki. Eso no es con achucar, Chuki. Oh, Chuki. Oh, Chuki. Ay, sí, ven, Chuqui. Ahora no te cae, Chuqui.